Gracias, presidente. Señorías, es indiscutible que el turismo es una pata importantísima de la economía española. Precisamente debido a que es tan importante y a que la actividad turística es cada vez más compleja, no podemos dejar de lado e ignorar los impactos que el turismo genera, sus efectos sobre los recursos naturales y sobre las poblaciones de nuestras ciudades. Y, en esa complejidad, lo que hemos de decidir es si queremos un, servicio, un turismo al servicio de la economía de nuestro país o si bien ponemos nuestro país al servicio del turismo. Para empezar, es una prioridad combatir la temporalidad y la estacionalidad del empleo vinculado al turismo, acabar con externalizaciones de servicios básicos y erradicar la precarización laboral masiva que, que actualmente se asocia al sector. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la industria, que representa el 11,1 de nuestro PIB, no puede estar fundada en la precariedad laboral. La riqueza que genera el sector debe repartirse y no quedar acumulada en unas pocas manos. Porque, Señorías, no nos hagamos trampas al solitario. Si el turismo fuera un verdadero motor de desarrollo, los municipios turísticos serían los más ricos de España y no es así. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. En el listado que elabora el INE, Torrevieja, Fuengirola, Torremolinos o Benidorm, aparecen entre los diez municipios más pobres de España. Sí, señorías, los municipios cuya principal actividad económica es el turismo son pobres. A todo esto hay que añadir que la actual y creciente masificación de ciertos destinos genera unos efectos medioambientales y sociales que no podemos obviar. Es un hecho que si no preparamos nuestras ciudades turísticas para ello, la llegada masiva de turistas a nuestras tierras acabará restando potencial atractivo a nuestro país. De hecho, hace poco, Tui Group, el mayor tour operador del mundo, afirmaba que España está bastante llena mientras animaba a gente a viajar a otros destinos. Y es que la sensación de saturación no es buena ni para anfitriones ni para visitantes. El éxito de nuestro turismo no puede basarse exclusivamente en batir cada ejercicio récords de viajeros y pernoctaciones. Para afrontar las visitas masivas de turistas es necesario hacer una planificación inteligente y eficaz. El turismo masivo y la falta de esa planificación está provocando muchos desajustes y consecuencias perniciosas para el conjunto de aquella ciudadanía que lo vive más de cerca. La turistificación de la ciudad provoca la expulsión de los vecinos de los barrios tradicionales para crear espacios de negocio turísticos similares a los parques temáticos. El comercio tradicional desaparece y es sustituido por el negocio del souvenir. Más graves aún son los efectos sobre el mercado inmobiliario del alquiler. El alquiler de nuestras ciudades ha subido exponencialmente en porcentajes no vistos desde la última burbuja inmobiliaria. Atender a esas problemáticas y proponer soluciones es un acto de responsabilidad y lo prioritario ha de ser la calidad de vida de quienes, de forma permanente o temporal, residen en un determinado núcleo de población. El problema no es el vandalismo puntual de una minoría muy minoritaria y radical que vive del protagonismo inmerecido que ustedes le dan, No, señorías. El problema es la masificación y en lo que han convertido la vida y la realidad de muchas de las personas que habitan nuestras ciudades. Para hacer frente a los problemas de la masificación necesitamos un modelo que incorpore, más allá del discurso y de las grandes palabras, y desde ya criterios de sostenibilidad económica, ambiental y también social. La población local de nuestros lugares turísticos tiene derecho a poder seguir viviendo en sus casas, a preservar su cultura autóctona, su hábitat, sus hábitos, de, su forma de vida, incluido el derecho al descanso cuando al día siguiente se ha de trabajar. Y, Señorías, tenemos que hacer compatible eso con el derecho del turista al ocio, a la fiesta y a unos ritmos de horarios diferentes. Los derechos de unos no tienen por qué Superponerse a los de los otros. Es cuestión de planificar y regular adecuadamente los espacios ciudadanos, incluidos los de ocio. Una regulación adecuada, desconcentrar los flujos turísticos geográfica y temporalmente, asignando medios e infraestructuras a tal fin y donde lo que nuestro país oferte como destino sea precisamente el valor y el disfrute respetuoso de nuestros recursos patrimoniales, naturales y culturales. En definitiva, señorías, se trata de gestionar núcleos de población en los que la comunidad local y los residentes temporales vean respetados sus derechos y satisfechas sus expectativas. Se trata de generar en nuestras ciudades turísticas las condiciones para que la riqueza social generada por todos se pueda redistribuir y no quede con Concentrada en unas pocas manos. Aseguremos ocio y descanso, consumo turístico y limpieza, seguridad y derechos. Se trata de decidir si queremos un modelo turístico inteligente y al servicio de nuestro país, o queremos poner a nuestro país al servicio del modelo turístico de la precariedad. Muchas gracias. Gracias, Jiménez, por el Grupo Parlamentario